En Ensenada Iberizo, Nicolás Quinn te invita a pescar bagre de mar y bogas, nueva embarcación Gran Valentina de 7 metros de eslora. Comunicate al 2213 78 Facebook e Instagram, Nico Quinn.